Así dejé de aprender español. ¿Cómo se dice yo hago en tiempo pasado? He hecho. Gracias. O puedes decir hice. Hice. También se dice hacía. Hacía. O puedes decir había hecho.